Hola, soy José Conti y bueno, yo estoy especializado en grandes redes, digamos. Entonces, os voy a hablar eh, de WordPress Multinetwork. ¿Sí? Ahora. Bueno, decía que estoy especializado en grandes redes y os voy a hablar de, principalmente, bueno, y únicamente porque es a Flash Talk y hay que acabar bastante rápido, de WordPress Multinetwork. Eh, no sé si lo conocéis, el multinetwork. Porque básicamente la mayoría de gente siempre te conoce WordPress y WordPress Multisite, pero existe WordPress Multinetwork. No quiero mojarme ahora, no me acuerdo si es la versión 3.0 o la 3.1, pero desde el core, dentro del core, perdón, se encuentra WordPress Multinetwork. Para activar WordPress Multinetwork necesitamos un plugin, un plugin que además consta de 20 líneas, porque lo único que hace es utilizar lo que ya está en el core. Y lo que consigues es esto: o sea, ...creas una red principal... ...y a partir de ahí no son subblogs, ...sino son subredes que pueden tener... ...sus subblogs propios... ...esto por ejemplo... Eh, va, ...sería por ejemplo, perfecto para... ...un periódico... ...que estuviese en diferentes regiones de España... ...tienes el periódico principal... ...y va creando subredes... ...de cada una de las regiones... ...y cada una de las regiones crea... blogs de los diferentes temas... ...que se pueden tratar, sería economía... ...política, lo que sea... Eh, ...para quien tenga curiosidad... Eh, ...hay dos plugins... ...uno está en ORG... ...que es, se llama Networks... ...y después el otro es el Network Plus... ...que es de wp WPEbooks.com... ...este es Premium... ...vale cuatro duros... Bueno, no sé, ...ahora no recuerdo, pero me parece que son 15 euros... ...y bueno... Eh, ...las actualizaciones son para siempre... Y básicamente simplemente quería dar a conocer este, este WordPress, porque no sé, me gustaría saber cuánta gente lo conocía. Tres. Pues bueno, simplemente era esto: dar a conocer esta funcionalidad que está dentro del core y que es muy poco conocida.